¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Uf, este vídeo os prometo que va a ser una locura Hermanos, hemos descubierto algo que os va a encantar Muchísimo relacionado con el evento final de esta temporada Si no ves hasta el final este video no vas a saber por qué es tan importante Y qué es lo que hemos descubierto que nadie os ha enseñado todavía ¿Te quieres perder acaso el gran plan que hemos descubierto para el evento de esta temporada 5 de Fortnite? Pero antes de empezar esta nueva aventura, quiero preguntaros... ¿Quieres conseguir una skin gratis? Tan solo tienes que estar suscrito a este canal con la campanita activada Deja un poderosísimo like en el video Que eso apoya muchísimo En el video anterior llegamos a los 1600 likes Creo que en este podemos superarnos Vamos a por los 2500 likes en el video Recuerda comentar tu idea de Fortnite en los comentarios Y amigos, muchísima suerte a todos Vamos con el nuevo video Espera, por si no sabían, no puedo dejar de lado al sponsor del canal De hecho es muy importante que sepan lo siguiente G2A es sponsor oficial de este canal En su página web puedes encontrar los mejores descuentos Puedes encontrar las mejores ofertas en juegos, videojuegos, tarjetas de prepago Pavos para Fortnite, códigos para skins, una locura Los mejores productos del mercado y al mejor precio los encontrarás en G2A Link en la descripción y ahora sí, hermanos, empezamos con el video, espero que os guste muchísimo Amigos, todo comienza en el capítulo 1 de Fortnite. Presten toda su atención porque... Les voy a explicar. Si recuerdan, en el capítulo 1, siempre en Tilted Towers... Encontrábamos un tipo de edificio algo peculiar. Un edificio situado en el medio de pisos picados. Este edificio tantas veces fue construido... Como tantas veces fue derribado. Volvió a ser reconstruido una y otra vez. La primera vez... Sucedió con el meteorito de Fortnite Un enorme cráter en medio del edificio lo destrozó por completo Poco a poco vimos cómo rellenaron el agujero del lugar Y lo volvieron a construir poco a poco Ahora el lugar estaba totalmente nuevo Con globos, con nueva decoración, etc Así que cuando volvieron a reconstruir el edificio Hicieron algún tipo de inauguración para celebrarlo Seguidamente, vimos al cubo Kevin llegar al mapa. En el evento justo del cubo, justamente el camino estaba en medio de pisos picados. Así que vimos otra vez el mismo edificio volver a destruirse de nuevo. Ya había sido destruido dos veces el mismo edificio. Otra vez volvieron a reconstruirlo. Pero amigos, sí. Otra vez volvió a pasar una gran gangrieta. Apareció en medio de pisos picados. Y adivinen qué, el edificio se volvió a derrumbar. Ahora decidieron cambiar por fin el edificio porque contrataron a la No Suite Insurance. Los nuevos seguros que protegen los hogares de Fortnite. Ahora la construcción pertenecía a la agencia de los seguros. Y justamente, amigos, llegó el evento del volcán. En Fortnite, pero justamente... Todo Tilted Towers. Todo pisos picados se vio envuelto en llamas y en destrucción por el volcán. Pero sí, el edificio ahora estaba intacto. Todo destruido a su alrededor, menos este edificio. Parece que se rompió por fin la maldición del edificio de Fortnite. Ahora, la maldición había salido y se había esparcido por todo el lugar. ¿Pero qué tiene esto que ver con el capítulo 2, Neox? Ahora tenemos un nuevo edificio parecido. Uno que lleva con nosotros desde el principio y que lo hemos visto construyéndose poco a poco según van pasando las temporadas. Y además tiene relación con el anterior. Así que mientras este edificio se volvía a construir en nuestro nuevo capítulo, pequeños secretos fueron encontrándose en este lugar. Seguro que muchos no sabían de esto, pero... Fijémonos en las tazas del lugar de la decoración. En todas las tazas se podía ver un logo, ¿verdad? ¿Recuerdan qué logo es este, no? No voy a decir el nombre. Comenten en los comentarios el nombre de esta compañía. Si aciertas, te llevas corazón del Tito Neox. ¿Recuerdan la teoría que el cubo Kevin regresa esta temporada? Tienen el vídeo justo ahora en la etiqueta si no lo han visto Así que hermanos no se lo pierdan porque es una locura Pues amigos, el búnker de Fortnite podría estar escondiendo por fin Algo que sabemos lo que es De una vez por todas las filtraciones nuevas nos revelan que El cubo Kevin podría estar regresando en Fortnite esta temporada para el evento final Analizamos dónde apareció en el capítulo 1 ¿Y dónde es ese lugar? Ahora mismo exactamente en el capítulo 2. Pero justo hay un puente en ese lugar. La teoría nos revela que el cubo Kevin podría aparecer justo por la puerta del gran búnker. De Fortnite o Justo encima de las montañas nevadas del juego. Algo similar al cubo Kevin parece que llegará para este nuevo evento final en Fortnite. Así que este nuevo objeto si llega, amigos... Siento deciros que esta casa que se está construyendo Volverá a ser destruida por ese objeto que llegará para el evento final Sabemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 tienen una gran relación Así que ahora quiero que piensen Sabiendo que todo está relacionado Tendrá el Titoneox razón Y esta temporada veremos a un objeto parecido al cubo Kevin llegar a Fortnite Y justo destruirá este edificio como hemos predicho Amigos, este vídeo ha sido increíble Les espero que os haya gustado muchísimo Si es así, dejen su poderosísimo like en este vídeo Y si no, tendrán dos días de mala suerte ¡Chao!